hay quien seguro echa de menos esas largas noches de fiesta que vivimos como si el mundo se fuera a acabar. A veces nos quedamos sin dinero y tenemos que ir a un cajero y cada vez con mayor frecuencia al entrar en él nos encontramos que alguien se ha refugiado allí y está intentando dormir. ¿Qué es lo que hacemos? Pues normalmente lo ignoramos, cogemos nuestro dinero y seguimos de fiesta. ¿Cómo es posible que hayamos desarrollado tal grado de indiferencia respecto de nuestros semejantes. ¿Cómo es que no nos sentimos concernidos de algún modo por esa situación? Eso sin contar con quien va más allá y al entrar, ¿qué ocurre? Pues se siente molesto por la presencia de esa persona y le muestra su desprecio o incluso su hostilidad. Es casi seguro que esa persona como nosotros pensó que nunca se encontraría en una situación como esa pero en la actual incertidumbre económica, ¿estamos seguros de que no acabaremos en su lugar? ¿Cómo es posible que sociedades que se suponen que son avanzadas y prósperas no se haga nada de manera inmediata para poder resolver tal problema? Quien ha puesto el foco sobre este problema es Adela Cortina, que es catedrática emérita de ética de la Universidad de Valencia. Ella es la creadora del término aporofobia. ¿Por qué inventa este término? Porque ella cree que hay que ponerle nombre a las cosas para que éstas cobren realidad, nos podamos situar ante ellas y puedan ser introducidas en el debate público. Ya es significativo, y dice mucho, de la academia y de nuestro propio entorno cultural, el hecho de que se tardaran 22 años en incorporar este término al diccionario. Su significado proviene del griego y es la aversión o el rechazo, fobia, de aquellos que carecen de recursos, aporos es decir, de aquellos que se encuentran en una situación que parece sin salida, es decir, aporética. En ese rechazo de los desvalidos o mal situados siempre se hace referencia al ámbito de la vida social en la que ellos carecen de recursos, se encuentran sin salida, e incluiríamos por un lado, a aquellos que carecen de recursos económicos, es decir, a los pobres. Pero también incluiríamos a los inmigrantes, a los refugiados, a los enfermos mentales o a los disminuidos físicos. ¿Pero por qué se produce la porofobia? Adela Cortina nos dice, tenemos la suerte de vivir en una sociedad contractualista, que a diferencia de las sociedades conflictivistas donde hay un enfrentamiento o una lucha entre todos por conseguir los recursos, en las sociedades contractualistas lo que hacemos es ser capaces de cooperar para, intercambiando aquello que poseemos, cubrir nuestras necesidades. Así pues, además de poder ser egoístas, también podemos ser altruistas y ayudar a los demás. Eso sí, siempre que nosotros se genere la expectativa de que podemos recibir algo a cambio, ya sea de la misma persona o de otra, siendo compensados indirectamente. El problema surge cuando nos encontramos ante alguien que parece que no puede dar nada a cambio. Como no puede entrar en este juego del intercambio, inmediatamente queda excluido o marginado. Pero incluso hay quien va más allá e intenta propagar un discurso de odio que intenta justificar la hostilidad frente a estos grupos sociales y los estigmatiza haciéndoles responsables de su propia carencia de recursos. Adela Cortina nos señala que despreciar o relegar a las personas por carecer de los medios suficientes en cada uno de los ámbitos de la vida es un atentado contra la propia dignidad humana, porque todos los seres humanos somos iguales en dignidad y como tales hemos de ser tratados. Pero además, también es un atentado contra la democracia, puesto que vulnera dos de sus principios fundamentales, la igualdad y la libertad. En una sociedad del intercambio, solo puede elegir aquel que puede ofrecer algo a cambio, por lo tanto, ¿cuál es la libertad de la que disponen aquellas personas que carecen por completo de recursos? La aporofobia tiene que ser claramente desactivada y es inadmisible. Y la pregunta, como siempre, es ¿y cómo? Y la respuesta en una universidad siempre tiene que ser a través de la educación. La educación tiene que ser la educación formal e informal, en las escuelas y en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales... Y también creando instituciones que sean instituciones igualitarias, porque nos estamos acostumbrando a instituciones que son asimétricas y que generan desigualdad y asimetría. Y una de las grandes metas que tenemos para el siglo XXI es erradicar la pobreza, porque hay medios para hacerlo, tenemos el deber de hacerlo y hay que dar a todos los seres humanos la posibilidad de llevar adelante los planes de vida que tienen razones para valorar. Todo esto son razones de justicia y es hacia ahí hacia donde hay que caminar. Pero las razones de justicia me parece que todavía no son suficientes, sino que nos queda un tipo de educación más, algo más en lo que hay que educar y creo que hay que educar en la compasión. La compasión es la capacidad de sentir con otros su tristeza y de sentir con otros su alegría. Compadecer es darse cuenta de la tristeza del otro. Y entonces intentar ayudarle para superarla y para salir de ella y compadecer en la alegría, que es alegrarse con que al otro las cosas le salgan bien. Pero además la compasión tiene que tener un elemento fundamental y es la mirada lúcida. Porque no hay ningún ser humano que no tenga nada valioso que ofrecer. Cuando creemos que hay quienes no tienen nada que ofrecer a cambio... Cuando parece que no tienen nada que ofrecer, es ceguera nuestra que no nos damos cuenta de que todos tienen algo valioso que ofrecer. Pero para eso hay que audizar mucho la vista y la sensibilidad para percatarse de eso valioso que hay en cada ser humano para apreciarlo, para desgustarlo, aunque no sea a cambio. Creo que ya tenemos una palabra que es aporofobia, creo que estamos indagando las causas y creo que el siglo XXI es aquel siglo en el que tenemos que acabar con ella, porque hay que erradicarla. Y esa es la propuesta que yo quería hacerles esta tarde. Muchas gracias. Si queremos resolver el problema, no hay otra solución que no sea el diseño de políticas activas desde las instituciones que sirvan para erradicar la pobreza y la educación, que en palabras de la propia de la Cortina sería... Hemos de formar ciudadanos compasivos, capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo de comprometerse con ellos.